Solo un álbum de familia Le queda para recordar Tantas lágrimas perdidas Tanto dónde está papá Mamá. Y qué culpa tiene un padre cuando quiere que su hijo nunca tenga que sufrir. Por la maldita carencia y un poquito de decencia de los dueños las huellas, que esta lucha escribe, y siempre escribirá. Hola, A todas, todos, soy Pablo Cruz, vocalista de Café Huancasco, pabelón para todos ustedes, todos y todas, amigos y amigas. Eh, <coughs> pues bueno, soy vocalista de una banda que se llama Café Huancasco. Una banda hondureña, una banda revolucionaria, una banda de música protesta. No sé si saben lo que es un Huancasco. Un huancasco es una tradición Lenca. Los Lencas son uno de nuestros pueblos originarios, de nuestros queridos indígenas. Y el Huancasco era una migración. Un pueblo Lenca visitaba otro pueblo Lenca, limaban le las perezas, tomaban chicha y... Era un paisanazgo increíble. Todavía se siguen realizando los huancascos, desde antes de la colonia, la colonia y todavía en estos tiempos. ¿verdad? Una migración. Y desde esos tiempos el hombre y la mujer migran, ¿no? como la mayoría de los mamíferos, los insectos y los seres vivos del planeta. Emigran para buscar mejores condiciones de vida, mejores derroteros para buscar la supervivencia. Y estoy cantándoles un pedacito de esta canción, que se llama Cuando Sacan las Heridas. Eh, una canción de mi banda, Café Huancasco. Porque me estoy solidarizando y estoy siendo partícipe de este evento, donde estamos conmemorando, eh, ahorita en agosto, ¿verdad? la terrible desaparición, asesinato de 72 migrantes de varios países, incluyendo hondureños, que ya no están y soy parte de este evento porque también estoy aquí exigiendo justicia a las autoridades, exigiendo justicia para que se esclarezcan estos hechos, para que por lo menos tengamos de consuelo saber que los culpables tienen que pagar esos delitos que se cometieron con estas personas que ya no están con nosotros, estas personas que solamente buscaban un mejor futuro para toda su familia, para sus hijos, para sus hijas, para sus hermanos, amigos, ¿verdad? Buscaban un mejor futuro para ellos y el futuro se los arrebataron. Y desde Honduras, entonces, estamos solidarizándonos con este proyecto, con esta protesta, con este clamor, y desde aquí les mando un abrazo muy fuerte a toda la gente A todos los familiares A todos los amigos, a todas las personas Los que ya no tienen a esta persona con ellos ¿Verdad? Su amigo Pabellón Cruz Desde Honduras les mando un abrazo fuerte Y cuenten conmigo para lo que sea Aquí estoy cantando Exigiendo justicia con ustedes Un abrazo muy fuerte Solo un álbum de familia